Hola trader, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Armaga. Si nos sigues en este canal hace un tiempo, habrás visto que hace un año cosa cosas así, empecé a publicar algunos contenidos donde hablaba de que estoy preocupado por el ratio de éxito de nuestros alumnos en el trading. En este último año, eh, nosotros como, como equipo, estábamos muy hiper enfocados en uh, entender uh, por qué nuestros alumnos no tienen éxito y a qué problemas se enfrentan, digamos, más allá del puro contenido de, teórico del training Y la verdad es que es un tema muy complejo, ¿vale? Porque eh, entran en juego muchos aspectos, muchas cosas, como, uh, como la disciplina de los alumnos, ¿no? La motivación, el tiempo que dedicas, eh, cómo gestionas eh, emocionalmente eh, la operativa y, y, y un largo etcétera. Pues estoy grabando este vídeo porque esta semana ha pasado una cosa que me ha preocupado bastante. Te pongo... Un, un clip, un extracto de, de la reunión del equipo, donde salió el tema. Todos, la mayoría, dijeron que sí, que ya habían hecho en Real o estaban haciendo en Real. Y, y lo que les dije es, chicos, eh, esto antes de lanzaros a Real, pues tendríais que haber trabajado un poquito más. Que no hace falta tener prisa en hacerlo. Hmm. O sea, que sin plan, sin registro... Y directamente en real, ¿no? Mm. <ríe> Lo contrario, bueno, ¿no? Lo haciendo contrario. algunas pruebas, haciendo algunas cosillas... ¿Cuánto les decimos nosotros que tienen que estar... Eh, ¿Cuánto les recomendamos que tienen que estar operando en, en demo antes de pasar? A ver, pues yo les recomiendo en demo al menos reunir un centenar de operaciones. Al menos, como mínimo. Que... Sé que se puede hacer largo, reunir 100 operaciones, pero al menos tener 100, para pasar a una fondeada. Y luego, sería, y luego ya sería... Y todavía segui, seguir guardando el capital. A ver, te pongo el contexto. Durante este último año hemos estado hiper enfocados en reconstruir nuestra formación para que sea mucho más efectiva. Hemos actualizado, mejorado y uh, añadido un montón de cosas, uh, por ejemplo, a nivel del campus. Eh, entre otros cambios que, que hemos llevado a cabo. Hemos añadido un nuevo módulo donde explicamos cómo trabajar con la herramienta de perfil de volumen Hemos actualizado un montón de eh, casos prácticos. Hemos subido pues, los casos prácticos más recientes de los, eh, de, de, de, de los profesores, que somos los tres que llevamos a cabo esta formación. Además, hemos añadido un nuevo módulo donde explicamos cómo trabajar con las métricas y las estadísticas de tu operativa. Cosa que si no sabes hacer bien, y es lo que inculcamos mucho en nuestros alumnos, que si no sabemos uh, Sacar ideas de mejora de nuestras métricas es muy poco probable que uh, seamos uh, rentables y consistentes eh, con nuestra operativa, digamos, en, en medio-largo plazo. Eh, hemos actualizado, actualizado un montón de cosas más, no me voy a parar aquí a, a explicarlos. Y es que además habíamos empezado a hacer el cambio de la web para reflejar todos los cambios grandes que hemos hecho en la formación. Eh, queríamos dar como un giro de la marca, ¿no? como renovarnos. Y para eso, al margen de los cambios en el, en el producto, que acabo de decir antes, también queríamos cambiar el logo y la web entera. Eh, la verdad es que se, se nos vino muy grande gestionar todo esto, a la vez teniendo el foco en los alumnos, ¿no? en, en la operativa. Y solo ahora, por fin, después de casi un año, una cosa que pensábamos que íbamos a hacer en dos meses, como mucho, <risa> lo hemos terminado ahora. Y... Evidentemente, pues estoy súper contento con cómo ha quedado uh, todo esto. La idea es que la imagen de Armaga sea clara y sencilla, uh, directa y enfocada. Eh, enfocada sobre todo en, en, en cuidar a nuestros alumnos, ¿no? a, a cuidar nuestro producto y básicamente nada más. Y, y, y es por eso que, que la web está, ¿no? Como puedes ver, en blanco y negro. Y, y el logo es, es una flecha dentro de un cuadrado que marca la dirección, eh, que marca un, un único camino a, a seguir. Otro detalle que, que me encanta eh, son estos dibujos, eh, como si fuera a mano, entre los que seguramente, seguramente, seguramente, pues has podido reconocer a Miguel, a Claudio y a mí. Bueno, uh, sigo con el tema principal que quiero tratar en este vídeo porque si no, pues me voy del tema. A ver, uno de los principales problemas que hemos detectado es que, eh, en cuanto dejes a los alumnos, una vez termina la formación, solos, empiezan a hacer un montón de cosas súper raras. Saltarse eh, las normas del plan de trading, eh, no llenar la bitácora de las, de las operaciones, eh, eh, operar eh, directamente en real antes de haber probado la estrategia en demo. O sea que empiezan a hacer cosas contrarias a los que les decimos. Es por eso que una de las medidas que hemos instaurado en los múltiples cambios que hemos realizado a nivel de formación, que te comentaba antes, es uh, hacer dos sesiones post-formación con las tareas que hemos detallado pues, bien por escrito, ¿vale? para, que sepa, para que cada uno sepa lo que tiene que hacer, y pensábamos que con estas dos sesiones en vivo, en directo y con las tareas claras, eh, iban a por fin ¿no? cumplir con lo que les decimos. Lo que he dicho antes, eh, sobre todo trabajar con la, con la bitácora, sobre todo pues, eh, ser metódicos y disciplinados a la hora de ejecutar, de ejecutar los patrones que les enseñamos. Pero como has podido ver en el clip el extracto de la reunión, no nos han hecho ningún caso. La verdad que eh, estoy un poco preocupado porque no sé muy bien cómo uh, atajar esta situación. Sí que es verdad que no es el ejemplo de todos los alumnos y hay bastantes que hacen las cosas bien. Se apunta a la trading team. Eh, son disciplinados, eh, hacen lo que les decimos... Eh, pero es que hay muchos otros que, la verdad, no sabemos muy bien cómo ayudarles. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir, ir, ir a su casa a operar por ellos? Es que, es que, tristemente, hay gente que se merece perder dinero, porque lo hacen todo al revés. Es que tengo la, la, la, la impresión de que todavía queda muchísima gente que hace trading solo por ganar dinero y no porque les guste. ¿Me explico? Es que así no, no, no me extraña que luego nadie tenga resultados y que todo el mundo pierda dinero y digo que esa es una estafa. Chicos, por favor, no hagáis trading si no lo tenéis claro. No operes si no tienes tiempo para formarte y practicar. Eh, no, no, no operes si no tienes dinero ahorrado para pagar plataforma, data, formación, eh, pruebas de fundeo, eh, yo que sé, abrirte una cuenta en el broker. No, no, no, no, no operes si no estás dispuesto a, a sacrificar mínimo, mínimo, mínimo, un año practicando en demo. Un mismo sistema, ¿no? Hasta que, hasta que veas que esto tiene sentido y, y que tenga resultados sólidos. No operes si, si, si no te gusta hacer trading como, como actividad, ¿vale? Porque es, como, es lo mismo que, que si te apuntas a tenis, por ejemplo, ¿no? y quieres directamente pues, ir a ganar campeonatos. Eh, pero no te gusta ni, ni, ni entrenar, eh, ni, ni, ni te gusta hacerlo todos los días, aunque sea pues, simplemente para practicar. En fin, chicos, uh, de verdad, <risa> el trading quizás no sea para todo el mundo. Solo hazlo si de verdad estás dispuesto a todo el sacrificio que conlleva. Y si lo único que quieres no es ganar dinero. No sé. Eh, quizás es el momento de que, de que lo dejes. No lo sé. Piénsalo. Eh, igual... Eh, igual te parece que, que el mensaje que estoy transmitiendo es, es un poco raro ¿no? y no el típico, digamos, que se suele ver en, en YouTube, pero de verdad creo que es importante decirlo. Nada, eh, antes de terminar el vídeo eh, me gustaría hacerte una última recomendación. Si al final mmm, decides dedicarte al trading, hazlo como un profesional. no Respeta los tiempos de formación, haz tu registro de operaciones, haz tu plan de trading opera muchos meses en demo antes de, de pasarte a real y, y, y si al final eh, decides formarte con alguien que yo la verdad te lo, te lo recomiendo que no seas tonto y exige atención. Envía tus operaciones, eh, pregunta dudas, eh, ven a las clases. A nosotros eh, nos pasa a veces que hay alumnos que ni siquiera vienen a clases, que, que no preguntan dudas, vale que, que incluso <risa> nosotros tenemos que Uh, con, ir a contactarles y proponerles que hagan la formación uh, más adelante porque, porque no le están sacando partido. Es que, es que, chicos, es muy fuerte que somos nosotros los que tenemos que ir detrás ¿no? y decirles a ellos, oye, aprovecha la formación, la estás perdiendo. En fin, nada más, espero que este mensaje te haya servido de algo, te haya hecho reflexionar y si quieres dejarme a cualquier comentario, cualquier reflexión uh, acerca de lo que, uh, um, lo que comenté en este vídeo, espero tus comentarios debajo de este vídeo.